Señores, hoy se cumple un año de la, de la pérdida de, de rapero, nuestro amigo NC Joe. Un año pasa volando y lamentamos ese proceso que a todos nos dolió porque Joe si era una persona muy humilde y le hacía un favor a cualquiera. En Joe, que paz descanse. Así mismo, eh, un año ya de, de, de, de esta trágica muerte de, de Joe. Eh, recuerdo como bueno eso fue ahorita imagínate un año pasa volando era un joven con, con, con muchos sueños con mucha dedicatoria a lo que hacía y lamentablemente lo perdí era una persona muy verdad una muy entre, muy introvertido sí. y allá era una persona que estaba puesto para lo de él. lamentablemente le cegaron la vida así que hoy se cumple un año de su muerte muchos lo recuerdan eh, bazooka music eh, lo, y los tigres desde de ahí del capacito de pablo los muchachos que aún no olvidan eh, eh, lo, eh, lo que fue si Joe claro su partida es tiempo era un muchacho que quería pues crecer en el ámbito de la música muy conocido como decían esto por ser servicial para cuando alguien lo necesitaba entonces ocurrió pues esto donde pues perdió la vida y esperamos pues paz siempre a sus restos donde quiera que esté y que seguirá pues muchas personas lo seguirán recordando su corazón y llevándolo a MC yo.